Hola a todos bienvenidos a un nuevo video de Melikat Blog. En este video les compartiré el significado de soñar con Año Nuevo. Este sueño hace referencia a la renovación de nuevas energías en tu vida. Soñar con Año Nuevo te habla de tu inmadurez y de que tu impulso para superarte siempre requiere del impulso de otra persona para llevarse a cabo. Soñar con una fiesta de Año Nuevo simboliza que Tendrás éxitos importantes en el futuro tanto como ganancias y alegrías. Soñar con celebrar año nuevo. Presagia la llegada de un amor a tu vida que modificará tus rutinas. Soñar con año nuevo cuando aún no es. Te habla de estar atado a proyectos imposibles que no se podrán realizar. Soñar que un niño celebra año nuevo. Augura un posible embarazo. Soñar con el Año Nuevo chino significa gran movimiento de personas a lugares turísticos y recreativos. Así como también días llenos de ilusión y optimismo, soñar con Año Nuevo Japón es augura hacer los trabajos más necesarios y dedicar la mayor parte del tiempo a tu familia y comer platillos tradicionales. Y bueno ha sido todo por el día de hoy, si te ha gustado el video deja tu like y comentario.